tiempo ha pasado Y no me di ni cuenta Cuando miro hacia atrás Es muy largo de contar Hoy me he mirado en el espejo La verdad es que cada día Precisamente me he dado cuenta Que los años sí que pasan y cuentan Y vi pocas arrugas para mi edad Y vi pocas ojeras en mis ojos Y entonces he mirado mis manos Y sí que vi arrugas en mis dedos salos y entonces he mirado en mis manos y sí que vi arrugas en mis dedos sanos el tiempo ha pasado y no me di ni cuenta cuando miro hacia atrás es muy largo de contar sin darme cuenta se fueron los mejores años de mi vida mis personas más queridas cuánta llaga de tanta herida todo ha pasado nada se ha borrado todo ha quedado muy dentro de este cuerpo bien cansado y vi pocas arrugas para mirar, y vi pocas ojeras en mis ojos y entonces he mirado mis manos